Hace algunos días me enviaron un, un video por mis redes sociales para que yo lo reaccionara. Aún no lo he visto, pero hoy acompáñenme a ver de qué se trata. El verdadero amor no tiene límite un aplauso a este padre de familia que no necesitó que sea su hija que sea su propia hija para respetarla para cuidarla para amarla como si fuera suya a diario he conocido a muchos hombres que creen que una mujer que tiene hijos vale menos hace algún tiempo recuerdo la conversación de unos amigos el uno le decía al otro rico salir con una madre soltera ella saben lo que va, además puedes decir con toda certeza que no es virgen y por lo tanto es más fácil seducirla. lástima por esos hombres que les hace falta hombría y caballerosidad pero gracias a Dios aún existen hombres que valen la pena hombres que saben que nadie vale menos que nadie, hombres que entienden que una mujer no vale menos por el simple hecho de tener hijos, así que un aplauso para esos hombres que sí valen la pena.